Vamos, estamos a punto de abordar. Y bueno, estamos aquí en el aeropuerto de Purón. Vamos de salida hacia la zona del Gangnam Style. En unas horas estaremos aterrizando en Seúl. Hola. Uh, oh, she raised for 600. No. Oh, she didn't even see the cards yet. Bueno, no a mí, pero sí she won. Bueno, sigo ganando. Tengo 6.450, 39, cincuenta y 3.600. mil Bueno, pues nos quedan dos horas del vuelo. Acabamos de llegar anoche. Eh, tomamos el metro. Estuvo bastante fácil, la verdad. Y ahorita en la mañana vamos a ir al War Museum, el Museo de la Guerra. Y después vamos a ir a un palacio que hay por aquí. Y el día de pasado mañana estaremos yendo a la DMZ, like the Militarized Zone. La zona del de, borde entre Corea del Norte con Corea del Sur. Y vean y eh, después estaremos yendo hacia el sur ahí en la zona de la playa se llama Busan entonces pues bastante bien como que todo muy eficiente ayer que ayer que venimos el metro tocó muy rápido este digo no fue como en Shanghai el maglev train no fue el train bala pero bastante bien entonces vamos a dar el paseo en el día número 2, aquí en Seúl abros Bueno, dentro de estos tanques, estuvimos leyendo ahí que estos han participado en bastantes guerras, entre ellas la de Corea y el peso es... todos están arriba de 8 toneladas vean este 9, 10, 11 toneladas el pequeño es un remolque estaba en 15 toneladas se ve muy pequeño pero... Todos son como de acero puro, obviamente, ¿no? Pues diseñados para la guerra. 47 toneladas, capacidad para 4 personas y un rango de 260 kilómetros. Dice que fue. La última vez que lo utilizaron fue en el 2007, todavía en los conflictos árabe-israelitas vean, ese es de aquí o sea, imagínense, hace poco más de 10 años todavía está en servicio wow. para municiones normales durante la guerra de Vietnam y estará en operación hasta el 2040 Wow. o sea, sigue en operación, si lo necesitan supongo que vendrán y lo utilizarán, o sea, imagínense esto Rango de 2.000 kilómetros, no es tanto, pero creo que vuela bastante rápido, 10.000 eh, kilómetros por hora. vean el tamaño de este. Y le ponen junto al más pequeñín. Ese de ahí acabamos de leer, solamente es como de observación, pesa 300 kilos y era como todo de plástico, pero ese de acá está en mente si es de guerra guerra Fíjense el tamaño de este instrumento bélico es casi de... how long is that? Like three and a half? Yeah. es casi como de tres metros y se ve que lo utilizaban para las guerras montando a caballo y ven ahí como los picos de defensa yo creo que para que no se en las otras armas o algo así wow, está enorme este. y lo que me llama la atención es que bueno, obviamente pero le dan como mucho reconocimiento igual a los países que eh, pues los ayudaron igual tenemos en Filipinas, Turquía, Tailandia Sudáfrica, Grecia eh, Bélgica Gran Duquesa, tu, ah, Luxemburgo, Etiopía, Colombia. Y en todos lados hemos visto esas eh, banderas y reconocimientos a los países que intercedieron, digamos, en la... Eh, intercedieron, pero estuvieron allí peleando a través de la guerra. Y vean este mapa que nos encontramos aquí, bastante interesante, dice... Eh, Apoyo financiero y material de 39 naciones durante la guerra. Entonces tenemos, um, en ese entonces, Alemania del Oeste, ¿no? 47 mil dólares de apoyo. Liechtenstein, 465 dólares. Mónaco, 1144, Siria. Suiza 313 mil dólares. Islandia, Austria, Liberia, Egipto, Lebanon, Israel, Sudáfrica, Irán, Pakistán 378. So, these guys so far they've given the most. Pakistán 378,000. Cambodia 27 mil give much more than let's indonesia china 600 so it's like even double pero lo que nos acabo, acabamos de dar cuenta es que este es, este es Taiwán pero si se, nota, si se nota aquí yo creo que alguien la debe haber reclamado y le pusieron República de China en lugar de Taiwán no? Pero se nota que alguien le estaba quitando ahí como el stick. Bueno, ahí tenemos México, apoyó en ese entonces, antes del 51, con 346 mil dólares. Remarks, Vincent Chicken. Lo que le enviamos, ¿no? <ríe> Pollo y frijoles, como soya, no Haití, Jamaica, Guatemala, Honduras, Salvador, Cuba, Costa Rica, Panamá. Venezuela, 180 mil. Argentina, 500 mil dólares. Bastante. Uh, Ecuador, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú. Ok.